muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal hoy os traigo el lance de un lobo gris diamante con 3990 puntos casi la puntuación máxima y sin más preámbulo comenzamos enfrente tenemos un, un grupo de, de lobos los acabo de ver vamos a, a ver si podemos hacer el lance cogemos el rifle está ya está ya perrete gruñendo vamos a ver la hembra un macho vamos a, a cambiar y vamos a coger los prismáticos a ver qué vemos vámonos moviendo nos vamos a poner de pie un poquito Ahí tenemos la hembra tenemos un macho Ahí vemos que se mueve otro mira un legendario vaya tenemos el árbol en medio no, no creo que podamos disparar aquí. Tenemos que, que movernos y rodear el árbol. A ver si podemos hacer el lance con el 30-06. Nos ponemos de pie, que no lo, lo hemos perdido. Ahí lo tenemos. Vamos a apuntar. Vamos a apuntar y disparamos. Hemos impactado. A ver si podemos hacer otro lance. Viene corriendo los lobos, mira, esto donde ha sido abatido, vienen corriendo los lobos por aquí. Vamos a hacer a la perrote las tres. Vamos a tener cuidado, no vaya a ser que nos. Que nos ataquen. Normalmente atacan cuando se.. Ahí viene otro, viene otro, viene. Otro. Vaya, hayamos fallado. Vamos a ver. si viene alguno más. No. Normalmente como os decía atacan cuando se dispara a un animal de.. Espérate, este. Espérate, este no. Cuando se dispara a un animal de, de nivel inferior y el tanto el macho alfa que era vivo, pero bueno. Ahora parece que hemos tenido suerte y ha salido corriendo los normales. Vamos corriendo. Vaya, ahí se queda uno parado. Parece que se ha quedado parado Y disparamos. Ahí, ahí tenemos otro. Y se viene, vaya, mira, nos ha, nos ha dado, nos ha dado, ahora, ahora iremos a, a por él. Entonces vamos a recoger este primero A ver qué puntuación nos arroja, recargamos, una plata, 36,50 Y nos vamos a, a por el legendario Que estará perrete por allá Venga a ver, búscalo Mira, ya vemos el impacto, hay un, un sangrado muy bueno y vamos a, a ver qué nos qué nos da el legendario. Esperemos que no sea un troll. Vamos a hacer una fotita a Perrete. No, no me gruña, ya sé que gruñe con los lobos. Igual que con los leones. Y los pumas. Venga, siéntate que vamos a hacer una foto. Vamos a ver. Así, muy bien. Una foto para la posteridad. Y vamos a... Vamos a elogiarlo y vemos a ver qué puntuación tiene. 39,90, casi el máximo 40, madre mía, qué bicharraco. Casi la puntuación máxima, que son 40. Un ejemplar precioso. Vamos a disecarlo y vamos a, a ver si recogemos aquel que disparamos. Creo que le dimos en, en los cuartos traseros, pero bueno. Vamos a ver... Venga, perrete, vente conmigo. Vamos a buscar rastro de sangre. A ver si localizamos a estos que han, que han salido corriendo. Venga, búscame. A ver, perrete, si busca... Ya sale corriendo. Ha olido algo. Estoy buscando olores. Vamos a ver en perrete ya sale, ya sale corriendo ya lo ha localizado y la verdad que, que el perro en estas ocasiones cuando hay tantas huellas y hemos hecho tantos disparos nos viene, nos viene muy bien para localizar el él, él animal así que salimos corriendo detrás de él sigue gruñendo, tiene que haber algún lobo cerca vemos el sangrado, el sangrado. no, un sangrado medio es una hembra vamos a recuperar ya nos está llamando ahí nos hemos recuperado del del ataque de, del primer lobo del lobo aquel cuando salieron corriendo vamos detrás del barrete nos lleva a la delantera corre más que nosotros es lógico él va a cuatro patas y nosotros a dos y encima somos torpes Mira, ahí hay otro lobo. Parece que se ha quedado bugueado. Pues nada, las alimañas... Uno... uno. Ah, mira, había dos. Y dos. Pues nada, salen corriendo. Y vamos a, a recogerlo. Una plata. Y otra plata. Ya perrete nos sigue llamando. A ver si... Mucho mucho está corriendo O sea que el disparo que le dimos al otro No era, no era muy bueno Ya vemos ahí el contorno Mira, ahí vemos más lobos Más lobos hay Se ha quedado ahí quietos Como si estuvieran bugueados Pues nada Las alimañas hay que exterminarlas Lo siento mucho Hay que hacer el control cinegético A ver este Si podemos desde aquí Mira, hemos fallado Hemos dado el árbol sí está bien. Si no hubiera salido corriendo dar una carrerita y, y que haya batido vamos a recoger este sí, efectivamente lo habíamos dado en los cuartos traseros, en el sacro cogemos el otro, otra plata y vamos a abrir un bronce pues nada, vamos a sentar a Perrete que lo vamos a a felicitar muy bien Perrete una galletita